la gente como están? Me llamo Franco Y bueno, nada Estuve planeado hacer un vídeo Sobre esto Esta cosa Que es una página de juegos Estos juegos los jugaba Mucho en el 2011 2002 Y quería volver a jugarlos pero está desgrabando Así que vamos a empezar con uno básico, con uno de los viejos de antes. Por ejemplo, Homero. ¿no? Bueno, acá está. El, el gran ver la web planchita que no se va a ver casi nada. Vale, uh, Snake, Snake pa. Snake, oye que le interrumpo cuando está trabajando Trata de derrotarlo a distancia